Nosotros vamos a interpretar la parte del concierto correspondiente a la flauta de tres agujeros del tamboril, dos instrumentos muy emblemáticos en la tradición musical del antiguo reino, del, del antiguo reino leonés. En Salamanca, la flauta de tres agujeros se denomina gaita, en otros lugares, pito y generalmente flauta. Es un instrumento que lo encontramos en la iconografía antigua, en la Edad Media, era muy común y era frecuente verlo eh, con otros instrumentos de cuerda. De ahí que hayamos optado por retomar esa posibilidad de unir la fauta de tres agujeros con otro instrumento de cuerda como es el caso del violonchelo. Pertenecemos a la escuela... ...de tamborileros de Ciudad Rodrigo... ...que depende del ayuntamiento... ...y en Salamanca... Eh, ...la flota de tamboril hubo una época... ...que se estaba perdiendo... ...estaba muy desprestigiada este tipo de música... ...no se valoraba... ...y en el año 1976... ...la Diputación Provincial crea la Escuela de Tamborileros... ...en Salamanca Capital bajo la dirección de Pilar Magalán Chao una musicóloga o folclorista natural gallega pero um, discípula de un músico de Salamanca un gran estudioso que fue Don Aníbal Sánchez fraile crea una escuela de tamborileros para difundir esas músicas que se estaban perdiendo a partir de ese momento eh, toma muchísimo auge este instrumento y actualmente pues podemos dar gracias que se ha recuperado bastante, que se ha difundido muchísimo y que se, va, y que se valora en cantidad existen multitud de tamborileros al igual que en Zamora y yo creo que es un antes y un después desde esa labor de filar Magalá actualmente nosotros seguimos desde Ciudad Rodrigo trabajando con este instrumento y es un gran Honor y una gran suerte el poder haber participado en este proyecto del maestro Miguel Manzano. Eh, pensamos que la música que ha compuesto para Flauta de Efesa Julieta Moril es maravillosa, lo van a comprobar. Nosotros estamos encantados de poder interpretar una música. Nos cuesta mucho, es una música la verdad difícil porque tradicionalmente es un instrumento que se tocaba al oído, hemos tenido que adaptarnos. A, a la música académica es decir, a leer de partitura nos ha costado mucho trabajo pero yo creo que, que ha resultado y merece la pena los intérpretes son los tamborileros Nino, Marga y Pilar eh, son de Santi Espíritus por eso en el programa que compuso Miguel Manzano dedica una misa que la titula Misa de santi Espíritu es un pueblo que está al lado de Ciudad Rodrigo la violonchelista es Beatriz Serrano que es profesora de violonchelo en la Escuela de Música por, de Ciudad Rodrigo, la Escuela Municipal de Música se interpreta en otros instrumentos académicos entre ellos el violonchelo, la profesora y quienes habla José Ramón Giz de Brián eh, soy profesor de la, de la Escuela de Tampo el repertorio que vamos a interpretar en primer lugar, lo que titula Miguel Manzano, Fandango Jotesco. Es un ritmo, como su nombre indica, de Fandango y Jota, que son ritmos mmm, prácticamente comunes, la estructura es idéntica, varían los tipos de baile, y es un ritmo muy genérico, no solamente en Salamanca y en Zamora y en todo el Reino de León, sino en toda, yo creo que en toda la península. En segundo lugar, la alborada visionante. Es un ritmo de pasacalles, que es el ritmo que utilizaban los tamborileros y lujineros y gaiteros para tocar cuando iban por la calle en un ritmo de marcha. Y se toca al amanecer, en, los, en las grandes solemnidades, en las grandes fiestas. Por eso eh, es una melodía tan calenciosa y tan bonita, porque se toca al albor cuando nace el día en en una fiesta, una fiesta señalada En tercer lugar, la charrada picada La charrada es un ritmo, el nombre indica que viene de los charros Los charros no solamente estaban en Salamanca que es donde se conocen también había charros en Zamora La charrada es un, un ritmo similar a la, a la rueda que han interpretado los, los dos pelineros yo creo que es de la misma familia, del mismo entronque y muy común en toda la provincia de Salamanca se dice picada porque el tamboril da una especie de picotazos en cuarto lugar el charro verdadero un ritmo muy característico sobre todo de las dos provincias de Zamora y de Salamanca el charro este que ha compuesto Miguel Manzano nosotros le damos un aire de Salamanca, pero es muy parecido, o es el mismo charro que se toca en Zamora. Y finalmente, el toque para el ofertorio de la misa de Santi Espíritus. Eh, los tamborileros no solamente tocaban en las fiestas para el baile, para los pasacalles, sino también en ciertos oficios religiosos muy solemnes, en las grandes solemnidades, Tocaban el ofertorio, tocaban las procesiones, incluso tocaban la misa. Todavía en algunos pueblos pues, se celebran las fiestas pues, eh, con misas de, en las que interviene el tamborilero. Para eso Miguel nos compuso esta misa que la titula Misa de San Espíritus. Y el momento de la misa del ofertorio es el que vamos a interpretar. Pues muchas gracias y comenzamos.